La mayoría de las personas no dudan en ayudar a cuidar de un ser querido enfermo. Pero una cosa es ayudar y otra ser cuidador a tiempo completo. Esto a la mayoría de nosotros nos desborda. Y es que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca hay que pensar en qué implica a corto y largo plazo. Puede que la persona esté en fase terminal y necesite ayuda hasta en lo más básico para sobrevivir, desde comprar y preparar la comida hasta el buen control de los síntomas, entre otros muchos aspectos. Por no mencionar la carga tan pesada que es ser un enfermo del corazón, aunque sea algo muy común.